Atención con estas imágenes y sobre todo también con, con la tolerancia que puede tener una, una persona respecto a estos a ciertos sonidos, ¿no? Sonidos o también algunos movimientos repetitivos constantes de uh -huh. unas personas y, y, y la otra que percibe eso no lo tolera. No lo podría entender, podría indicar qué le pasa ¿no? a mi compañero de trabajo, por ejemplo. Y lo que estamos viendo son eh, características de una persona que tiene misoquinesia. ¿Qué es la misoquinesia? Se preguntarán en casa. De repente identifican alguna de estas acciones que le ha pasado a un compañero pero no lo relacionan con esta enfermedad. ¿Qué es la misoquinesia? Estamos para ello con Lisek López, que es psicoterapeuta y nos tiene la información. Lisek, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la misoquinesia, cuando hablamos de misoquinesia nos estamos refiriendo de una alteración psicológica. Uh -huh. Una alteración psicológica que produce indicadores de irritabilidad, de incomodidad a una persona cuando otra persona empieza a tener uh -huh. movimientos corporales repetitivos. ¿no? O también, de pronto, sonidos, ¿no? A los sonidos, de repente, al sonido de cuando una persona está masticando un chicle, eh, de pronto también cuando una persona está eh, teniendo movimiento repetitivo de mover las piernas, uh -huh. ¿no? Entonces, eso genera incomodidad en muchas personas. Hoy en día, el 33% de la población le genera incomodidad eh, cuando otra persona está haciendo movimientos repetitivos. Claro, pero esa incomodidad, digamos, ¿cómo se puede manifestar? Porque por, por, por poner un ejemplo, uh -huh. ¿no? Yo estoy acá, estamos conversando los tres. Yo muevo puede mucho ser que más. puede ser claro. que yo esté así, ¿no? Uh -huh. Y suena, pues, ¿no? Y se mueve la sí, pierna y, sí es. y. Y y qué podría eh, generar, generar en, la en Cintia, que por tiene ejemplo. Este... Eh, tema psicológico, ¿no? claro, eh, incomodidad, irritabilidad, eh, aislamiento, de repente al ver, ¿no? Que en este caso su compañero está haciendo este movimiento, entonces vas a querer de repente retirarte, ¿no? Ya aislarte de esa persona, alejarte de esta ah, okay. persona. Ahí va el tema, no lo claro, tolera. Y, el... y me voy. Exacto. O le puedo decir también, sí, hay atención, que hay personas que también de eso, no ¿no? toleran y lo dicen, no, uh -huh. lo expresan. Deja de hacer ese movimiento, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Uh -huh. Pero no nos ponemos también en el lugar de la otra persona que este movimiento es un, movi un movimiento involuntario. Claro, puede ser un tic nervioso, no, sí. puede ser también eh, que ya no puede, como lo dices, involuntario, no lo puede controlar. Pero entonces la persona que se le diagnostica o se le indica que tiene esto, misoquinesia, es la que no tolera ese tipo de movimientos. Eh, la, que, la persona que presenta la misoquinesia no es la que no tolera, ¿Entonces? sino la persona que percibe en esta persona claro. ese movimiento. ¿no? Uh -huh. eh, la persona que presenta misoquinesia lo que tiende a tener es indicador de ansiedad. Muchas uh -huh. veces se da este movimiento involuntario por ansiedad. Es una persona que uh, puede tener indicador de ser muy impaciente. Uh -huh. ¿no? Y una de, de, una de sus maneras de manifestar esa ansiedad es realizando un movimiento de manera corporal repetitiva. Mm, ya, y, sí, y, en, sí. y en ese caso, ¿cuáles serían los, los consejos, las recomendaciones para, para estas personas? Claro que sí. Eh, las recomendaciones son las siguientes. Primero, tenemos que tomar en cuenta las técnicas de relajación, que es algo que va a ayudar a la persona que está presentando misoquinesia y también a la persona que le incomoda ¿no? uh -huh. este ruido o, o este movimiento in, eh, este, corporal involuntario. ¿no? Por otro lado, está también eh, este ejercicio que se llama ejercicio técnica de relajación a través de la visualización guiada, que consiste en cerrar los ojos y tratar de imaginar un paisaje, un lugar que, que te pueda generar tranquilidad, calma, y eso sobre todo ayuda a las personas que presentan misoquinesia. Les ayuda a poder disminuir su ansiedad. Si en este momento de repente nos está viendo una persona que pasa por una situación de esta magnitud, decirle que utilizar técnicas de relajación en su día a día ayudará a disminuir esta ansiedad que siente y que este movimiento eh, involuntario también pueda disminuir. ¿Y qué factores pueden hacer que eso, eso. Se, uh -huh. se desencadene o se exacerbe? Quizás el tema, por ejemplo, de la pandemia también pudo complicar más el tema a, ¿A estas personas? Sí, claro que sí, el tema de la pandemia, pero también sumado a ello está eh, que este eh, la misoquinesia tiene que ver con el área cognitiva. Es, eh, tiene que ver, el origen es cerebral, tiene uh -huh. que ver con el sistema nervioso. Uh -huh. eh, cuándo buscar un especialista? ¿no? Porque muchas personas no pueden identificar de repente que tienen esto claro. y, y pasa como algo común. Claro, eh, cuando de pronto una persona ya empieza a manifestar estos movimientos eh, involuntarios más de dos, tres meses, uh -huh. es ahí el momento propicio para buscar un especialista y también por qué no ir a un neurólogo, que ayuda mucho, ya que estamos hablando de que esto afecta de manera, como se dice, en el sistema nervioso. Perfecto, bien. Gracias a Lisette López Muchas por estar gracias. con nosotros esta mañana y por estos consejos importantes, pero vamos a ver a dónde se ha ido.